A escuchar no, al, al, a PRR. nuestro compañero Yerjan la Antigua con su tema del día. Bien, muchísimas gracias, Carolina, y a todo el equipo de, de mañana. Quiero iniciar eh, nuestro tema felicitando al Patronato contra el Cáncer del Nordeste por su gran actividad en el día de ayer, esta eh, gran caminata. Que efectivamente aglutina a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y, si se quiera, toda la región y hasta el país, porque vi gra eh, grandes figuras que vinieron a, a compartir y a apoyar esta gran actividad, eh, muy numerosa, una gran participación. Y lo más importante es la participación de la juventud. y Yo estuve acompañándolos ahí y vi una gran cantidad de jóvenes, lo que significa que eh, tiene una gran aceptación en esta, esta actividad y además de todo esto, eh, el fondo, de el objetivo fundamental de ella, que es recaudar fondos para a, a aportarle a estas personas eh, que sufren de esta terrible enfermedad, del cáncer, que definitivamente quiebra familias. Eh, ten, tenemos reportes de familias que han gastado 5 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos en, en, para... Eh, sobrevivir y luchar contra esta terrible enfermedad, que es el que exactamente el que puede. Pero eh, ya escuchábamos al, al, al senador América Romero que decía que su participación en apoyar esta actividad eh, estaba encaminada en que antes la persona tenían que trasladarse a darse la quimioterapia a, a la ciudad de Santiago, pero que ya con el patronato aquí pueden recibir eh, las atenciones. Aquí en el pueblo de San Francisco de Macorri. Imagínense una gente de Samaná, de, de Nagua, que tuviera que trasladarse a la capital o a Santiago. Así que felicitar al Patronato contra el Cáncer por esta excelente actividad. Sí quiero, y esto que no se vea como, un, como una crítica negativa, sino una crítica constructiva, porque eh, algunas de las personas que estaban participando ayer ahí se nos acercaron. Y uno de ellos fue incluso responsable. Digo, diga mi nombre que es el eh, señor Frías, quien era presidente de la Junta eh, Municipal Electoral aquí en San Francisco, que se quejó de, del tiempo que duró la actividad para a, a, al inicio. demasiados discursos sí, para salir. Por ejemplo, se, se llamó a la, al, al pueblo para las nueve de la mañana y entonces hubo demasiados discursos y la gente sí. se estaba desesperando un poco. Así que eh, como un aporte una crítica constructiva ahí a los organizadores del evento, eh, la parte inicial debe ser más corta. No puede pasar de 20, 25 minutos para que entonces la gente eh, vaya, eh, participe en la caminata, y entonces cuando lleguen allá al club, bueno, pues tenemos el día entero para los discursos y para aprovechar ahí. Además de que tampoco debe, no, no se le debe dar tanta participación a los políticos en esa tarima, porque entonces como que se torna muy... ¿Sale de contexto? Sí, como que sale de contexto. Eh, habla, debe hablar una, una representación una política, pero no todos. Y vimos ahí la participación de diputados, eh, de, de, del alcalde, de los senadores, del senador, básicamente. Entonces, demasiada gente hablando, eh, en, en ocasiones repitiendo lo mismo que decía el otro. Y esa... Es parte que queríamos destacarle, así que... Disculpame, Yerjan, eh, y la partecita en que sabemos que es un evento que la familia participa. Correcto. Entonces van niños, personas no, adultas, no niños, muy mayores. Eh, eh, madres que tenían a sus niños en los cargadores. Y sí. ese sol eh, estaba eh, muy fuerte ahí y por eso queremos hacerle esa observación de manera positiva a los organizadores. El próximo año, que sabemos que todos vamos a estar ahí participando, el evento protocolar de inicio... Es un poquito más breve porque se extendió prácticamente una hora y media eran las once y media las diez y media de la mañana cuando todavía estábamos ahí esperando a que eh, saliera de mañana